¿Aló? ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo más que especial, otra vez en mi canal, en el canal del Ruidos. Y hoy os traigo un vídeo bastante guay. No, la verdad es que no voy a mentir, es un vídeo de mierda, de estos típicos que suelo hacer yo, de consejos, de guías, para ganar un poquito de audiencia, las típicas mierdas que hago yo. Pero bueno, ya sabéis que os podéis pasar por mi Twitch, estoy casi todo el día jugando varios juegos, entre ellos Tarkov, Valorant, eh, Play 5, también, de todo, un poquito. Y estos son los consejos que más me han valido a mí la pena y más he usado en estos 100 primeras horas de juego. Es un juego muy difícil y por eso voy a dar estos consejos. No voy a numerarlos ni nada, simplemente os voy a contar un poco por encima mientras veis este gameplay de fondo, en el cual me voy solamente con... no sé qué armas es esta ahora mismo. Me voy con un arma de mierda, nivel 13, con un chaleco de mierda, un casco de mierda y me mato a dos, tíos nivel 46, full equip. Eh, pero increíble, con unas armas súper chetadas, súper modeadas Y me piro, vamos, y llego a, llego a sobrevivir Vale, consejo número uno, como veis en la pantalla, no tener miedo a morir O sea, pegaros, pegaros, sin miedo Habrá gente como este tío, por ejemplo, que es imposible matarla porque lleva un chaleco de la hostia O no sé qué le metes todo mucho Porque con las balas que utilizo yo y todo el rollo cuando eres nivel bajo al principio Sobre todo, es muy difícil matar a gente que va muy chetada pero no tengáis miedo a morir. ¿Qué va a pasar? Eh? ¿Vais a morir? ¿Vais a perder el arma? Pues bueno, os echaré la de recuperáis un arma y volvéis a salir. O sea, no es tan difícil. No no tenéis que tener miedo a morir, ni miedo a perder armas, ni miedo... Esto se llama Gear Fear. Esto también se aplica al momento que, por ejemplo, como yo ahora saco un arma tocha o un chaleco tocho, no tenéis que tener miedo a sacarlo a la siguiente partida. O sea, para tenerlo en el inventario, eh, no lo tengáis, ¿sabes? Tirarlo Es que en el inventario no tenéis que tener nada O no, bueno, o sea, sí tenéis que tener cosas Pero lo que más tenéis que hacer es sacar todo lo que podáis Si tenéis una arma tocha, sacarla Porque os va a ser más fácil matar gente con eso Que con un arma de mierda Aunque sí, os da la pena, diréis, joder... Con lo que me ha costado matarle, yo no me puedo fabricar esta arma. Vale, sí, pero es que lo mejor es que la saquéis todo. Estoy hablando mal hoy porque estoy como turbio en la mente. No, no sé hablar hoy, soy un puto subnormal. Pero bueno, vamos a seguir. Siguiente consejito. Consejito bastante sencillo, bastante intuitivo para muchas de las personas, pero que mucha gente no hace. Recomiendo que os metáis con cuchillo o con pistola solo en cada uno de los mapas que más juguéis. Yo recomiendo que empecéis por Customs, que es el mapa más sencillo, eh, que más chulo está, también es muy compacto, aunque tiene muchas zonas distintas. Y simplemente os vayáis aprendiendo todas las salidas. Tenéis que saber las salidas del mapa, saber todas las que hay. Ya sabéis que hay varias salidas varias varias. salidas que cuando os estáis acercando se marca si están abiertas o no, con una luz, con un foco, con una hoguera. Entonces tenéis que Aprenderos dónde podéis salir en cada mapa, y eso simplemente es: cogéis un cuchillo o cogéis una pistola y os tiráis como un loco. Como PMC a buscar salidas Entrar, salir del mapa Entrar, salir del mapa Así además aumentáis la inteligencia de vuestro personaje Siguiente, también hablando de la inteligencia Los specs de tu personaje La fuerza, la vitalidad Todas estas cosas eh, Os recomiendo mucho que subáis la fuerza Para subiros a... Bustearos a sitios más altos Saltar por ventanas que no podéis Correr más rápido Etcétera, etcétera ¿Esto cómo lo hacéis? Esto lo hacéis cuando estáis en sobrepeso Os recomiendo sobre todo que os pongáis a correr en círculo No estéis en ningún momento quieto Correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr todo el rato, porque esto vais a notar mucho cómo sube. Aquí me dan una tunda. No sé ni cómo sobrevivo a esta, pero vamos, me dan una tunda de locos. Si me voy por la ventana, encima me parto las piernas. Vale, siguiente, eh, ya que me he partido las piernas, os explico. Tener claro qué hace cada cura. Yo tenía muchos problemas al principio del juego porque me rompió una pierna y no sabía qué hacer. O tenía una fractura y no sabía qué ponerme. O me abrían un agujero de bala y estaba desangrándome y no sabía qué echarme. Esto es muy sencillo. Si dais doble clic a cualquier medicación, os explica lo que hace. Y si os vais a vuestro apartado de health, donde os pone qué os pasa, Ahí pone que, que, que os pasa, entonces si tenéis un medicamento que pone que cura las fracturas O una venda que, pure, que pone que para el sangrado leve Si veis que tenéis un sangrado leve os echáis una venda Aprenderos eso, las medicaciones son súper importantes en este juego Y son tan importantes las medicaciones como las balas No vale nada tener un arma súper chetada con, eh, con balas de mierda y vale mucho tener un arma de mierda con balas chetadas, no sé si me entendéis, tenéis que tener siempre conciencia de las mejores armas y de las mejores balas para cada arma, pero bueno, para esto tenéis eh, millones y millones de páginas, yo dejaré una en la descripción para que estéis atentos y sepáis más o menos por pues, qué arma tenéis que utilizar o qué balas tenéis que utilizar para cada arma que usáis vale. ya os he explicado el del gear, fiar, medicamentos subir estamina, eh, balas, etcétera etcétera errores súper súper súper comunes, comer y beber en el Stash, no hagáis eso, si coméis y bebéis, coméis en partida y beber en partida. Eh, correr hasta que se baje toda la barra de estamina Otro error. Cuando se empieza a poner roja. Dejar de correr. Porque se os recuperará más lento. Cada vez que vosotros la agotéis al completo. Otro error es matar Scap. Siendo Scap. O sea, vale. Si veis que tiene un arma chetada. Matarlo. Si no os queréis arriesgar. Si no sabéis que es un Scap player. Matarlo. Pero si vosotros sabéis que son Scaps. Son más jugadores que... Bueno. Más bots. Que os van a ayudar a combatir. A los PMCs. A los... Como se diga. A los jugadores normales. Y os van a ayudar, entonces eh, no os recomiendo que cuando juguéis SCAP matéis, sobre todo en mapas como Reserve, que hay tantos SCAPs. Eh, Factory, por ejemplo, sí que lo veo un mapa que mata todo lo que se mueve, porque es como parece el calor último de Warfare 3, el mapa este enano Hardhat. Entonces ahí tú revienta, tío, vete ahí a matar, a tomar por culo, dejarles a todos fuera, no hay problema. Otro error muy común, la configuración de gráficos. Hay mucha gente que no ve, esto me pasa mucho a mí que Cuando es de noche o es una sala oscura me cuesta mucho ver, ir toqueteando los gráficos a vuestro gusto, sentiros cómodos jugando, o sea, no vale de nada que os sintáis incómodos en un juego, si vosotros estáis jugando y os pensáis que el juego es difícil de por sí porque notáis la configuración mal, no, o sea, yo el juego me resulta difícil, es un juego muy difícil, pero no, no, no me noto fluido jugando. Entonces, eso es el punto que tenéis que llegar, que no tenéis que jugar difícil, está claro, pero que no os condicione la jugabilidad que estáis haciendo, ni los gráficos, ni nada. Vosotros buscar una configuración óptima. Igualmente, la semana que viene, lo más seguro, subiré un vídeo de cuál es mi configuración y de cuál es la configuración que recomiendo. Y yo creo que estos serían los pasos más importantes, yo creo, saber por qué cuando dais un golpe con qué medicaros, eh, las balas, eh, no tener gear fear, salir a morir etcétera etcétera esto yo creo que es lo más básico y lo que más me ha ayudado a mí a empezar así que bueno no os voy a añadir mucho más espero que hayáis disfrutado el vídeo ya sabéis que me tenéis en Twitch casi todos los días y tenéis todas mis redes sociales en la descripción espero que os suscribáis que dejéis un like un comentario y si queréis una guía una segunda parte un poco más extensa un poco más profundizando comentármelo por ahí abajo un besazo y os quiero